Y voy a procurar que mis brazos descansen tranquilos y buscar un punto al frente donde dejar la mirada tranquila, consciente, estable. haciendo que la respiración se haga profunda, naturalmente tranquila. Dejo que la suavidad del aire vaya alcanzando cada rincón del cuerpo. como si los músculos, cada fibra del cuerpo se soltara, se tranquilizara. este cuerpo tan maravilloso a mi servicio las 24 horas del día dejo que en este instante se llene de tranquilidad Aquí, ahora, no tengo que hacer nada más, que estar en calma, al entrar por esa puerta, toda mi lista de cosas por hacer, quedaron en pausa estoy en mi burbuja de tiempo para mí para el alma para la paz siento como de mi mente de mi corazón también se suelta toda esa tensión en esta agradable, tranquila, cómoda burbuja de paz. sentirse naturalmente relajado como si el tiempo se detuviera para darme este regalo de paz Y hay una sincronía en todo lo que pienso, siento y experimento con cada respiración más profundamente en calma, a salvo, libre, me vuelvo paz mi mente me lleva hacia ese agradable rincón de mi recuerdo donde el alma está libre para estar Como hace tanto tiempo Quería estar En calma Tranquila En paz Disfruto de ese espacio dentro de mí que ha despertado ese recuerdo profundo de mi propio ser. Cada vez más pacífico serena como si la paz fuera un escudo que ni una sola tensión pudiera atravesar me siento estable fuerte feliz y por los siguientes minutos exploro con mi corazón este recuerdo de paz que está grabado en el alma haciéndolo vivo Haciéndole verdad tanto de la paz profunda. <coughs> este espacio sagrado donde el alma se reconoce a sí misma con su naturaleza liviana con su energía espiritual consciente de su naturaleza original de paz más allá del caos externo yo esta energía sutil consciente viva eterna Reconozco mi propio llamado por lo que soy, lo que siempre he sido y siempre seré. Esta alma única entre más de 7 mil millones de almas. No hay nadie que exprese la forma en que yo lo hago, mi rol, mi vida, todo lo que he vivido hasta hoy. es mi recorrido personal por este mundo que nadie más que yo podría haberlo hecho al igual que yo no puedo recorrer el camino de ninguna otra alma más que el mío Puedo sentir en lo profundo de mi ser un reconocimiento especial por mi propio papel en esta tierra. Por lo que soy, expresándose en libertad sin temor libre de toda la influencia del ruido de las opiniones de otros más allá del peso de lo que dice la sociedad que yo misma debería ser. Sincronizarme con lo más sagrado en mí y aprender a disfrutar de cada instante en que existo, en que yo, el alma, soy capaz de expresar, despertar, descubrir las infinitas posibilidades de mi propia capacidad. Cualquier escena de esta vida me ayuda a descubrir ritmos, melodías, para danzar en esta vida el alma despierta, libre, alegre, satisfecha. experimentando que es en realidad para lo que existo, yo no vine a sufrir y a pelear, yo estoy viva para disfrutar ir explorando y reconociendo cada vez más profundamente mi propio potencial la vida es un hermoso recorrido diseñado para que yo pueda hacerme fuerte para que yo vaya despertándome con cada situación vivida cada triunfo e incluso con cada error porque sé que esa piedra no me va a volver a hacer tropezar. Me ha he hecho sabia, me ha he hecho más fuerte. Y ahora sigo bailando la siguiente melodía que la vida traiga. Esta danza sagrada, personal, el alma que soy con todo lo que soy única fuerte sabia feliz descubriéndose a sí misma dando oportunidad de realmente ser lo que soy disfrutar de esa danza sagrada en mi corazón sintiendo la belleza, la armonía, la felicidad que vive aquí, en mi corazón, volviendo a abrirse, tomando fuerza y despertando lo que realmente soy. Mi derecho a ser feliz. En esta danza silenciosa, el alma se siente plena, absolutamente cómoda, profundamente feliz. en esta danza espiritual con el ritmo que la vida me regala a cada segundo en cada instante Suavemente, desde este estado de conciencia, totalmente en paz. voy ahora a hacer un ejercicio para crear armonía. Allí donde hay conflicto o a veces cosas que me perturban, es ahí que requiero poder para mantenerme estable en paz así desde este estado sereno voy a visualizar una a una las personas más cercanas a mí aquellas con las que convivo o me relaciono más, voy a elegir primero a una, y voy a visualizar a ese ser humano, en el centro de su frente, como un punto de energía, luz, y voy a reconocer, sus cualidades, sus virtudes. Una vez que lo he reconocido, voy a conectar mi ser con el alma suprema, con Dios, y dejar que su energía fluya a través de mí como buenos deseos, cualidades para ese ser que estoy visualizando en mi mente. Ahora traigo a otra persona cercana a mi mente y la visualizo en el centro de la frente, la luz que hay en ella, en ese ser, reconociendo sus cualidades, sus virtudes, suprema con Dios para tomar esa energía pura y darla a ese ser como buenos deseos que deseo para esa alma que tengo en mi mente A traer a mi mente una tercera, cuarta alma. Durante unos minutos voy a procurar haber hecho este ejercicio de dar luz, de ver la bondad de todas las almas más cercanas a mí. Una vez que he logrado hacer el ejercicio con las almas cercanas voy a visualizar aquellos que hoy en día representan un reto para mí. Tal vez en esa relación hay algo que me duele o algo que no entiendo. Algún malentendido o hay molestia voy a traer a esa alma a mi mente o a esos seres pero vamos a ir uno por uno y lo voy a visualizar a sus ojos en su frente percibir la luz del ser, del alma, porque sí, es un ser de luz. Y voy a ver qué cualidades, virtudes tiene ese ser humano. menos tendrá una cualidad virtual. que la he identificado conecto con la fuente con el ser supremo Dijo que esa energía divina pura, sanadora me ayude a darle esa alma buenos deseos desearle algo positivo que le haga bien Veo que esos buenos deseos envuelven a esa alma con luz, con fuerza, con lo que ella necesita. Así voy a hacer el ejercicio una a una con las almas con las que tengo alguna situación atraigo a mi mente veo la luz en sus ojos en su frente siento sus cualidades sus virtudes y así sigo el ejercicio suavidad la luz del alma suprema y envío esa energía como un buen deseo positivo a ese ser. Y así voy a una a una con las almas con quienes necesito armonizar. Desatar algún nudo, limpiar algún sentimiento. Ahora, ¿Cómo me siento? Toda esa energía que he logrado percibir en el alma de otros es porque esa luz también está en mí. Yo soy un ser brillante en el centro de la frente emitiendo rayos de energía y voy a ver mi propia luz sentirla y percibir que la energía suave sanadora la fuente del alma suprema envuelve mi ser, llenando de paz, de amor, de dicha paz, mi ser, y pienso. ¿Con qué intención quiero vivir esta semana? Como deseo hablar conducirme, pensar, sentir como si esta fuera la mejor semana como la intención que quiero Entonces, para terminar, me gustaría leer esto sobre la fortaleza. Dice, la fortaleza interior o espiritual se necesita para poder crecer uno mismo y ayudar a los demás. Pero es una clase interna de fuerza que conforma el carácter. Y así permite disciplinar la mente. Una mente disciplinada es una mente en paz y feliz. Una mente que tiene fortaleza nunca se perturba. Para desarrollar esta fortaleza, se cultiva la honestidad y un profundo amor y respeto hacia el Ser Supremo. Porque eso te protegerá de ser influido por la negatividad del entorno, tanto físico como emocional. Entonces, ¿verdad? ayer estaba con alguien muy lindo que me decía, es de muy alto nivel, trabaja con mucha gente, me decía, es que ¿cómo vuelvo a tener esa fe tan fuerte como tienen algunos amigos míos que, que a pesar de que viven cosas difíciles, tienen una fuerza, ¿verdad? Una energía como que no los, no los no caen, ¿verdad? Es ese tipo de fuerza que estamos hablando. Dice, las bendiciones de otros son una fuente de fortaleza para el propio ser. Recibes bendiciones de aquellos a quienes sirves con honestidad, y una buena forma de servir a otros, es compartiendo esta clase de fortaleza interna. Entonces, ¿ves? es una fortaleza que no es reprimir las emociones de miedo o de tristeza, es tener una fuerza espiritual que me ayude como a entender y superar. ¿verdad? Dice, aquellos que han incorporado las cualidades del ser supremo en sí mismos, son los que pueden dar fuerza a los demás. Así dar guía y sabiduría es el mejor regalo de la vida.